بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك ولا تضربني بسياطي نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك Oh Dios mío, no me humilles en este día por mis desobediencias, y no me azotes en este día con el látigo de tu cole, y aléjame en este día de todo aquello que atraiga tu vida. Por tu bondad y gracias. o oh, el máximo deseo de quienes desean ferocemente. De Bismillahirrahmanirrahim. El salamu alaykum, hermanos y hermanas. Adherirse a las tentaciones y los vicios morales, además de crear grandes errores en la vida, provoca humillación y falta de respeto, porque si Dios deja de ayudar a alguien, esa persona será humillada. Ahora, si un hombre es sabio, se dedica a la obediencia a Dios, y eso le traerá honor y dignidad al mundo, y la salvación en más allá. En verdad, nadie ha sido humillado debido a la adoración, y nadie ha alcanzado la dignidad debido al pecado. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de volver a Dios y dejar el pecado y la corrupción a través del arrepentimiento y así podremos quitar el castigo divino que es la verdadera humillación para el ser humano. Sin lugar a dudas, para evitar la ira de Dios, el hombre debe abstenerse de hacer todo lo que causa la ira de Dios. Por ejemplo, la injusticia, la traición, la mentira, etc. Se dice que una persona que no puede controlar su ira y no puede perdonar a los demás no podrá alejar la ira de Dios. Igualmente aquellos que no cumplen con sus compromisos y promesas causarán la ira de Dios el más allá. En contraste, la paciencia y la tolerancia son las causas de la satisfacción de Dios. También, de acuerdo con las narraciones, dar limosna en secreto apaga la ira de Dios. En otras narraciones se ha narrado que el Imam Ali, la pasada con él, dijo: El llanto por temor a Dios apagará el fuego de la ira de Dios. Por tanto, en este mes debemos tratar de abstenernos de los actos que arrojan al hombre en el abismo de la desgracia y provocan la ira de Dios. La parte final de esta súplica se trata del fortalecimiento del espíritu del agradecimiento en el hombre. Conocer y admitir las bendiciones que Dios nos ha otorgado es de las mejores maneras de agradecer verdaderamente a Dios. En otras palabras, el solo hecho de que el hombre se dé cuenta y admita que Dios le ha dado bendiciones en abundancia en una manera de agradecimiento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.